Buenos días a todas, eh, como sabéis, me llamo Mía y estoy muy contenta de dar comienzo a este nuevo proyecto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos de la configuración de nuestro equipo, concretamente aclararemos nuestras funciones y cómo trabajaremos juntas como equipo. Nos han asignado la organización de un seminario para nuestra comunidad que este año tendrá un formato híbrido después de la COVID-19, pero, pero en primer lugar tenemos que conocernos y establecernos como equipo y definir nuestras funciones. Para ello, me gustaría empezar invitándoos a entrar al enlace que tenéis en el chat. Lo enviaré ahora mismo. ¿Lo veis? Sí. Por favor, entrad y ajustad vuestra pantalla para poder ver el tablero y nuestras caras. También os he enviado, en, en este enlace podréis editarlo, editarlo todo. Avisadme cuando hayáis terminado, por favor. Por favor, eh, no hagáis cambios en el tablón hasta que yo os lo diga. Intentad ajustar la pantalla para vernos bien. Para empezar, seleccionad una de las tarjetas de colores y escribid vuestro nombre justo encima usando el bolígrafo, el icono de texto de la barra de herramientas. ¿Lo veis? Aquí. Sí. Yo quiero la azul. Vale. Elimino las otras porque está hecho para equipos diferentes y como solo somos tres, nos vamos a confundir. Para, para poder presentarnos a las demás o, o conocernos mejor, o, os propongo que escojáis un símbolo. Los encontraréis en el botón más en la esquina superior izquierda del tablón. Ahí veréis que aparecerá un botón con un cohete eh, Hacer clic en Insert button. Ese símbolo representa algo de vosotras que queráis presentar a las demás. Simplemente tenéis que arrastrar el símbolo que elijáis al tablón y soltarlo. Hecho. Yo también. Y yo. Ahora estamos listas. ¿A quién le gustaría empezar la presentación? Yo lo hago. Adelante. Hola, soy Beatriz de la Oficina de Relaciones Públicas del Ayuntamiento y he elegido esta cámara porque me encanta hacer fotos. Gracias. Eh, ahora. Joana, ¿no? Hola, sí. Soy yo. Soy Joana, del departamento de marketing. Eh, he cogido este botón que pone nuevo porque me gusta mucho crear cosas nuevas. Eh, me gusta mucho lo nuevo. Gracias, Joana. Es mi turno y voy a ser parte del equipo, así que he escogido uno. Como sabéis, soy mía y trabajo en la universidad, en la Secretaría de Decanato. He escogido una nota musical porque me encanta la música y toco el piano en mi tiempo libre. Algo nuevo sobre mí. Bueno, es un equipo muy interesante. Para asegurarnos de que trabajamos lo mejor que podemos en equipo, sugiero clarificar nuestros roles. Cada una ha tenido la oportunidad de leer la descripción de su rol y ahora estaría bien presentar nuestros roles a las demás. Para ello haremos lo mismo. Podéis escoger uno, dos o tres símbolos que representan el trabajo que creéis que haréis en este equipo. Ya podéis empezar. No tenéis que esperar a nadie y cuando hayáis terminado podéis... me lo decís... Ok, mientras tanto he puesto también el objetivo de nuestro equipo que es organizar un seminario para la comunidad y para, para empezar la descripción de nuestros roles y entender lo que tenemos que esperar de las demás, mmm, me gustaría invitaros a, a presentarlo. ¿Quién quiere empezar? Esta vez puedo hacerlo yo, ¿estás de acuerdo, Mía? Genial. Yo voy a estar a cargo de desarrollar la difusión del seminario y definir la estrategia de comunicación exterior. Soy responsable de los registros y la comunicación de los participantes. Gracias, Joana. Beatriz, eh, ¿quieres seguir tú, por favor? Yo contactaré con los ponentes sobre todas las gestiones pertinentes y les ofreceré la información sobre su participación. También organizaré la logística en línea, tanto para los ponentes como para los participantes. Muchas gracias. En mi caso, me ocuparé de la logística in situ, de atender a los invitados importantes y a los participantes habituales de gestionar el descanso, así como de la facturación y los pagos del presupuesto. Afortunadamente, no vamos a asumir estos roles solas y nos tendremos la una a la otra para trabajar. Entonces, tenemos nuestros papeles específicos, pero también contamos con el apoyo mutuo. Llegada a este punto, me gustaría pediros que volváis a concept Board. Y representéis con líneas todas las interconexiones que vemos entre nosotras y nuestro trabajo. En la, en la barra de herramienta superior tenemos un icono de línea. Seleccionad el tipo de línea con el color de vuestras tarjetas, del mismo color, y hacéis todas las interconexiones que se producirán entre nosotras. Dibujad una línea para cada tipo de conexión que esperáis tener, lo que, lo que significa también el apoyo que puedes esperar de nosotras y el que podríais querer también. Creo, creo que habéis encontrado la barra. Sí, ¿verdad? Sí. Soy la última. <risa> Un segundo. Bueno, Beatriz, ¿puedes empezar explicando las líneas que has dibujado? Sí. He dibujado tres líneas, dos están relacionadas contigo, mía, y están en diferentes colores porque habrá dos cuestiones diferentes que, que, que creo que trataremos. Una tiene que ver con los presupuestos de los ponentes, y la otra con la logística de las necesidades in situ. Y la otra que le he dibujado a Joana es una línea de doble sentido también, y se refiere a la información sobre todos los ponentes que participarán en el seminario y la comunicación e información necesaria para la difusión del evento. Ok, gracias de nuevo. Joana, háblanos sobre tus líneas. Vale, como podéis ver, mis líneas también son bidireccionales, hay dos líneas para cada una de vosotras en relación con los dos temas principales. Una representa la discusión de la estrategia de difusión y los materiales para pedir la participación de vuestras organizaciones. Y la segunda línea es para avisaros de las inscripciones presenciales y en línea y para informaros de la comunicación con los participantes. Vale. Creo que está muy claro. Gracias, Joana. En, en mi caso, la um, línea unidireccional para cada una de vosotras representa la información de presupuesto. Y la línea bidireccional azul para Beatriz es para la información de lo que se necesita in situ para la logística de la conferencia web. ¿Qué opináis de todo esto ahora que tenemos una imagen más completa de nuestras funciones? ¿Hay algo que no esté claro? ¿Deberíamos cambiar algo en nuestras funciones o interconexiones? En cuanto a los roles, creo que todo está claro. Aunque todas tengamos que difundir el evento, Joana organiza su difusión. Para mí también está claro, quizás podríamos definir los canales de comunicación y frecuencia o a lo mejor podríamos tener una lista de tareas para mantenernos al día con todas. Sí, creo que podemos utilizar Trello para cada una de nuestras tareas para mantenernos al día. Programar, Programamos una reunión semanal. Se puede cancelar si no es necesaria. Y quizá un grupo de WhatsApp o alguna otra aplicación que prefiera. WhatsApp me parece bien. Y a mí, perfecto. Deberíamos hacer una foto o una, una captura de pantalla de nuestro dibujo. Y, y de nosotras, así como utilizar la plantilla de conclusión, mmm, puntos de aprendizaje, de la herramienta para resumir todo lo que, todo lo que hemos dicho y subirla a Trello. Dejad que me prepare, mmm, decir patata, ¿Patata? Un, un momento, <risa> listas. Dejar que de quite esto de aquí para que salga un, una buena foto. Uno, dos, tres, patata. Patata. Vale. Creo que está bien. Ahora, para resumir, nuestro objetivo es organizar un seminario, claro. Diré que el papel de Beatriz debería ser la, el de contactar con los ponentes y organizar la logística en línea. El papel de Joana es la difusión, estrategia y materiales y las inscripciones. Mi papel, control del presupuesto, facturación, pagos y logística in situ. Y para el futuro, crearé el trelo antes de finales de esta semana y os lo enviaré. Joana, ¿puedes crear el grupo de WhatsApp? Ya que tú has tenido la idea. Claro que sí. Y quizás deberíamos organizar una reunión semanal los miércoles a las doce y media. Hasta el nuevo aviso. ¿Haríais algo de manera diferente? ¿Os parece una buena hora? Está bien. Para mí la hora está bien. Ok, creo, creo que que estamos listas. Bueno, ha sido un momento muy bonito para conocernos un poco y organizarlo todo, ya que va a ser un evento complejo con, con las tres entidades. Así que... Nos vemos el próximo miércoles, enviaré el enlace de Trello y esperamos la, la invitación de Joana por WhatsApp, ¿vale? Vale. Nos vemos. Genial. Nos Muchas vemos. Muchas gracias. Chao.